La verga soy muerto. Soy <tose> Ish. Verga, güey. Te estoy sanando. <tose> plantada pero pues a mí que me preguntas wey? para eso tenemos un puto presidente para eso tenemos economistas para eso está morena en el poder güey.